Muchas olas bajo un manto de borrosidad Total silencio es el precio de encontrar la paz No me conformo con poco, siempre quiero más Cuando nos toque a nosotros, todos volverán La luna brilla, ella vio qué pasó Cuantos insomnios buscándome estar mejor Él Podría estar seguro, pero ahora el mundo cambió No quiero que preguntes, ya tomé una decisión Ey, como si fuese a cagar mi estabilidad Sé que es difícil pero tengo posibilidad Si Dios me guía por la senda que hay que circular Porque no es solo para mí lo que voy a lograr Ahora estoy pisando el centro de nuestra región no es lo que muestran en televisión el ángel de los angustiados cumple su misión y yo tranquilo piloteando hacia la perdición hay tantos parecidos hay tantos iguales no saben las consecuencias mambos criminales este mundo de noche es un lugar inhabitable seguimos tras las sombras ultimando los detalles el tiempo vuela vos tu alrededor se lleva con el viento lo que antes se consiguió siempre queda alguna vara alguna duda alguna opción no estoy pa' traicioneros, aquello se terminó Ya no consulto, ya fue Me pregunto, me ¿para qué? Si por más que lo haya intentado y todas las mierdas que me guardé Espero pasen los años que con el tiempo me perdones Me cansé de aquel pasado, ahora pasamos de cero a cien